En medio de consignas, residentes en el distrito municipal La Peña, en este municipio de San Francisco de Macorís, realizaron protesta en la parte frontal de las oficinas de Norte para exigir el servicio de energía eléctrica 24 horas. Mi nombre es Manuel Pérez, presidente de la Junta de Vecinos de aquí, de la comunidad de La Peña. Tenemos para decirle a, la, a las personalidades de Norte, de la zona de aquí de San Francisco de Macorís, que ya tenemos